Vamos a empezar con el look colocándonos primero sobre el párpado móvil corrector, yo estoy usando este corrector ustedes pueden usar la marca que ustedes gusten a mí me gusta este corrector en líquido y lo vamos a poner por todo el párpado como si fuera una base lo vamos a distribuir bien a mí me gusta hacerlo con el dedo, así de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar este diurex que está como un poquito grueso y lo voy a colocar en esta parte para que el exceso de maquillaje no se, no se pase de esta parte. Y nos quede un maquillaje un poco más mmm, limpio, por decirlo de alguna manera. Okay. Eso es lo único que voy a hacer. Voy a colocar un poco de durex de en las extremidades. De esta manera. Lo voy a hacer así, que no quede tan... tan pegado a la ceja obviamente voy a hacer lo mismo del otro lado y lo voy a hacer así yo creo que así va a estar bien. Ok. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a agarrar. Con esta brocha. De este tamaño. Voy a colocar un poco de eh, polvo blanco sobre mis párpados de este color. Esta paleta de maquillaje es de Sephora. Y estos son los colores. Voy a comenzar poniéndome este, este tono que parece blanco como base sobre el párpado. Ok. Uh -huh. Y lo vamos a aplicar así sobre el párpado, okay. Okay, ya una vez que hicimos eso, voy a tomar esta brocha, que tiene así como, no sé, como, como que está como así. Y me voy a, con esta brocha me voy a aplicar de esta misma paleta el tono Orchid, que es este, sobre todo el párpado móvil. Pues voy a tomar este tono que se llama Florist, que es un poquito más mate que este y lo voy a poner sobre esta parte de mi párpado para que queden un poquito más oscuras las esquinas. como como si fuera una V y de esta manera vamos a darle más profundidad a lo que es la esquina de, pues de los ojos Vamos a procurar que esto esté súper bien difuminado para que no nos queden líneas muy marcadas. Vamos a colocar este tono Dew, que es como un tono eh, color como champán, muy brilloso en las esquinas para darle más luz a la mirada. y solo lo voy a colocar en las esquinas y ahora sí para finalizar voy a tomar esta brocha que si se dan cuenta es muy delgadita es muy muy delgadita y está cortada como <risa> y es de esta forma y voy a delinear lo que es la parte inferior esta línea de este tono amarillo y vamos a empezar okay. que creo que de este lado se ve más cargado que de este voy a poner este este delineador así obviamente ustedes pueden escoger este delineador blanco o pueden escoger un delineador negro y el delineador negro les va a dar más profundidad a la mirada, mientras que el delineador blanco va a hacer que los ojos se vean más grandes. Bueno, básicamente ya tenemos el look completado. Voy a retroceder la cámara. Básicamente ya tengo el look completado. Lo único que voy a hacer ahora, eh, voy a hacerme las cejas y la base de maquillaje para que todo esto se vea mucho mejor. Y vamos a quitar lo que son los... Voy a quitar lo que son los tapes, el durex para que ustedes puedan ver cómo queda. Así, y si se dan cuenta, al momento de quitar el, el durex queda una línea muy marcada. Esto obviamente pues, no se ve tan bonito, pero lo vamos a difuminar, con una brocha lo vamos a difuminar con una brocha para que no se vea la línea tan tan marcada y se vea más difuminada aunque creo que con la brocha la neta no me late tanto lo voy a difuminar con el dedo así como para que no se vea tan tan fea la línea Sí. voy a hacer como un poquito de esto así Con este polvo traslúcido voy a tomar una brocha así de plana y me voy a limpiar las orillas del ojo para que se vea todo esto más bonito. Ahora sí voy a hacer todo el maquillaje de la cara. Como se dan cuenta ya limpiados los bordes se ve completamente distinto el maquillaje. Ahora que ya tenemos los ojos hechos me voy a hacer todo lo que es las cejas y la base de maquillaje. Ahorita regreso. Y este es el final del video, como se pueden dar cuenta ya finalicé el look con base de maquillaje, rubor, iluminador y para finalizar terminé todo el look con este labial que es como una especie de labial bálsamo igual de la marca Sephora, de hecho todo esto era como un kit, todo esto era como un kit y los dos venían juntos. Entonces pues yo creo que, que los dos se complementan bastante bien, eh, este es el, el look terminado y uh, bueno pues eso sería todo por hoy, nos vemos y hasta el próximo video. Bye.